Bueno, estamos afuera de Grand Central, que es la estación de trenes más grande del mundo. Literalmente la más grande del mundo. Se construyó en 1971. ¿1971? No. ¿1971? No. 1871. Ah, Grand Central se construyó en 1871. 1871, o sea... No voy a calcular. Fun facts acerca de la estación de trenes. Tiene un cielo increíble donde tiene todo pintado estrellas y el cielo. Pero en realidad no es como nosotros queríamos decirlo, sino que sería como el punto de vista de Dios mirando la tierra o de Dios mirando las estrellas. No entiendo. ¿De Dios mirando las estrellas o de Dios mirando a nosotros? De Dios mirando al cielo y okay. las estrellas. Sería como el punto de vista entonces de Dios mirando al cielo. Nuestro cielo, nuestras estrellas. Nuestro cielo, nuestras estrellas. Bueno, en fin. Algo curioso de la estación de trenes es que tiene una cancha de tenis a la que puedes jugar. Yo nunca la encontré, pero creo que está en el cuarto piso. Quiere estar por ahí, pero nunca la encontré. Tiene la galería de los. Susurros. Tiene la galería de los susurros, que es una galería en la que desde una esquina podés susurrar algo y en la otra punta se puede escuchar. Acá tenemos un clip de Nico escuchándolo por primera vez. Se en una de las esquinas. La otra persona se pone en la otra esquina. Y yo hablo por ahí, retumba por toda la. Nada, se escucha, eh, creo que lo usaban antiguamente para pasar esa información entre espías, etc. Pero esta info a chequear, así que acá voy a poner la info correcta del lugar. ¿Por qué no la te? Acá bueno, tienes que hablar algo acá, no te escucho muy bien, amiga, ahora. ¿Te escuchan acá? Bueno, amiga tú también te amo vamos a andamos ahora vamos a BH vale vamos ¿qué me dijo? ¿me está hablando a mí? yo no sé yo no entendí Can we tonight I don't hear anything eh, ¿qué más puedo decir? Eh, bueno los relojes que tiene adentro son increíblemente valvosos valvosos valvosos Malo, malo, malo De alto valor. Alto valor. Los relojes que tiene adentro tienen un muy buen valor económico así que capaz pues me robó uno. Y qué a contarles? Ah, tiene el mejor servicio de Lost Unfound de todos. O sea. No sé cómo se es dice en español, de perdidos, y encontrados. ¿Cómo se dice? No, pero nadie le dice así, Lost found. En fin, el 60% de los productos que se encuentran se devuelven. Así que. 10 puntos. Vinimos a Gran Central y estoy choqueado porque abajo en la Plaza de comidas está todo cerrado. Todo. Todo. Hay como tres puestitos abiertos, muy poco. Y todos los lugares para comer están cerrados. O sea, las sillas están clausuradas, las mesas también. Hay vallas por todos lados. La verdad que es un panorama distinto. Gran Central siempre está repleto de gente y no se puede ni caminar, pero hoy está vacío. Hay muy poca gente. Y de hecho, ni siquiera están las pantallas completas de los trenes. Tallero. ¿Qué más? Bueno, hay medidas de seguridad también. Por ejemplo, hay que estar 6 y eso. Ahora que yo no sé ni cuánto es un pie. La distancia. Ay, nos reportamos entonces desde Central Park. Este es este hermoso lugar en uno de los lagos. Les voy a contar acerca de Central Park un poquito más Es un parque público situado en el medio de Manhattan Tiene una longitud de 800 metros de ancho por 4.000 de largo Estimadamente, estimadamente 6, 6, 6. Aproximadamente el costo inmobiliario de todo esto sería Lo tengo que leer porque ni si siquiera lo sé decir Es más, ni si siquiera lo sé leer Yo voy a tirar los números 552000. dólares, ni idea te puedes comprar todo el Central Park si quieres Gran parte de todo el parque es natural, pero hay muchas cosas artificiales Hay lagos artificiales, hay 51 estatuas, hay una pista de patinaje sobre el hielo Hay áreas para hacer diferentes deportes, hay claramente lagunas para hacer... ¿Cómo se esto? ¿Rowing? Kayak. No. no ¿Remo? Remo Bueno, y hay también lagos para hacer remo el Central Park es un parque urbano gigantesco. Tiene casi el doble de tamaño que Mónaco y la ciudad del Vaticano entra casi ocho veces dentro del Central Park. O sea, es un gigantesco. Pobres caballitos, la verdad es que no me copa nada que haya caballos acá, pero hay para andar en carruaje. Puedes alquilarlos Tienes que una visita que traes un carruaje Prehistórico Mal, muy mal O sea, llegué, llegué a mi límite Y eso que me cuesta llegar Pero conozco mis limitaciones Hoy, hoy, 6 de abril, llegué a mi límite posta oh, Dale, ¿qué a No, amigo, no lo dejes documentado Porque... <risa> Agarrame que... <risa> Ese que está ahí es el plaza Ahora vamos por ahí. en los que vamos a venir con el grupo de disney de planet es al hotel plaza para comer luego en el central park bueno es un hotel de lujo de 19 plantas y 76 metros de altura fue construido en 1907 en su momento hospedarse salía a 2 dólares con 50 ahora sale 3.750 a la noche aproximadamente así que hubo una tal inflación de la moneda. Cuando los Beatles vinieron por primera vez a Estados Unidos se hospedaron en una de las habitaciones de acá arriba. Así que, si son fanáticos de los Beatles, eso está bueno saberlo. Y la última cosa que les quiero contar es que el diseñador Tommy Firefighter, no sé cómo se dice el nombre, tiene como un penthouse acá arriba de 50 millones de euros. 50 millones. Un bueno, actualmente está cerrado, pero esperemos que cuando vengamos un planes esté abierto. Creemos que el mes que viene, o sea, en abril... Vamos a abril? Mayo. O sea, mayo, así que para junio julio esperemos que esté abierto y vamos a conocer adentro. No podíamos dejar de probar helados de un carrito de helados que son típicos acá también. Creemos que es un poco más caro, pero al menos esperemos que esté bueno. ¿De qué te vas a pedir? ¿Eh? ¿De qué te vas a pedir? ¿De qué me voy a pedir? ¿A ¿Cuánto? Está cuatro 4 el Crunchy Crunch. ¿Vos querés el Crunchy o el Vainilla? No, El Crunchy, pregúntale. Bueno, yo sin crunchy, Y dos sin, cr crunchy. Tres sin crunchy, cuatro. Por favor. Hey, ¿cu y con. Without crunchy. Crunchy, yeah. Vanilla with crunchy. No, it? without, without cr crunching. Sí. They, they're all four without any toppings. Okay, Fíjate okay. <risa> que para esto que es lo más típico de, de, de, de, de, de nada, McDonald's de todos lados. <risa> ¿Qué, qué tan, o sea, qué tan diferente puede llegar hacer. <risa> Igual el McDonald's. ¿Es no, el de McDonald's? Vamos a recomendarlo. Hay que ¿Qué? chequear. ¿Eh? Ah, sí. ¿Qué? Eh, ¿Me puedes decir un poco de información del Met? Sí. Eh, Ana Winter hace todos los años eh, la fiesta Met y pone siempre una, como una temática de vestimenta para mandar la invitación y todo se manda. Pero la esta me está contando de un evento, yo quiero saber. De bueno, la edición, ¿y Ana Winter sí. cuando... <risa> ¿Vos algo para decir? Ni idea, no lo conozco. Esto que viene atrás mío es el Museo Metropolitano de Arte. Es uno de los museos de arte más destacados de todo el mundo. Abrió sus puertas el 20 de febrero de 1872. Por ahí. Tiene más de 2 millones de obras de todo el mundo. Islámico, egipcio, de todos lados. Eh, Anna Wintour con Vogue hace anualmente la gala donde invita como famosos para que vengan con looks increíbles y extrafalarios por ende siempre pasan por toda las escalera para adentro y nada es un flash en algún momento me van a invitar todavía no tengo el privilegio pero va a llegar creo que hace como dos años lady gaga vino por todas estas fallecitas caminando para el metro o sea un flash y hoy yo acá esto que ven por acá es la quinta avenida es una de las calles más caras del mundo, está a medio de la par de Champs-Élysées en París, Oxford Street en Londres, eh, la Vía Metropolitana Milán, eh, está en Milán, Están todas las marcas de lujo, hay muchos edificios emblemáticos. Está desde el Empire State, ¿por qué me da vuelta? El Rockefeller. el Rockefeller, el Empire State, el Met, eh, está también el Flatiron. A mí qué no. Hice mi research antes No te está, hiciste mal tu research, te pido por favor que, que si no esto se lo vas a comunicar a la gente que de primero te... Por correcta correctamente. ¿Cuál dice que no está? El Empire State. Cheguemos ahora mismo. No está, boludo, ¿cuánto? 5 dólares? Con lo que salen 5 dólares hoy en día. Un cappuccino. Dale. Con leche de almendras. Dale. Leche de almendras, aclarado. ¿Perdón? ¡Fifth Amigo, está en la 34. ¿Y la quinta avenida? ¡No! Amiga. Ay, ¡Ay, ay, así cualquiera! ¡Ay, no te ¡No! Miren, miren, miren, miren. Fifth Ave, quinta avenida. O sea, el Paralytic. Ahí es como que te diga, sí, en la 6. Pero amiga, no, porque está acá, mirá. ¿Qué te pensás que es un, una, una puertita acá, no? Es toda, la, es toda la, la manzana. Bueno, con tu tarjeta te compré acá. Calvin Klein, pero la cabeza vacía, nena. Sos una, al final, sos una mujer. Eso lo puedo realmente. decir yo, no vos, ¿ok? Ni vos, ni vos, ni vos. Vamos uh, un montón de otras cosas. A ver. A ver, contanos de algo. Al final, la reexponían, de verdad. Ana Winter Arden. Era la única data que tenía de todas. Vinimos a ranchar un segundo afuera del Apple porque no podemos entrar. en frente del plaza en una de las esquinas entre la quinta avenida y... ¿Y sería? ¿Cuál? La, la 59 y la 58. Dale, ¿estás diciendo en serio? Te lo juro. Ok, perfecto. Para entrar al Apple, que es uno de los más importantes acá... Hay eh, que sacar turno. Así que como no sacamos, no podemos entrar. Pero lo vemos por acá. Pero acá abajo de esto hay una... un visor. <risa> Pero te puedes sentar y ves para dentro de la pelota así que lo estamos observando desde arriba a nada de clavar un cosa a nada de romper el vidrio de un saltazo a nada y robarme todo Yo.